Hola qué tal fotonauta, bienvenidos a un video más de su canal fotoaprendizaje Photoshop se ha vuelto tan fácil últimamente que hasta un bebé puede utilizarlo con sus interesantes novedades En esta versión 2022 te voy a mostrar las mejores, dale intro Y bueno, antes de mostrarte las novedades de Photoshop 2022 Me presento, si es la primera vez que me ves, mi nombre es Johnny Mora Y te animo a que te suscribas a este canal, ya que somos recurrentes compartiendo información de valor de fotografía, diseño y photoshop y que además es muy fácil darle un clic al botón de suscribirte y like y bueno la primera novedad es que por fin ya sale photoshop online una versión para web claro esto no es algo nuevo porque hay plataformas como Pixlr o Photopit que ya te permiten utilizar uh, ciertas herramientas muy parecidas a photoshop de forma en línea pero qué bueno que adobe ya pues se haya montado a este barco y que eh, ya haya lanzado esta versión online todavía no está disponible está en beta pero para acceder prácticamente en el navegador vas a escribir photoshop.adobe.com le das enter y aquí te va a aparecer creo que en los primeros días ya, poda, ya podrás disfrutar de lo que sería esta versión de photoshop online por el momento todavía el equipo está trabajando y bueno, lo primero que te voy a mostrar de esta nueva versión es un filtro muy parecido al ajuste más Color o al Color si tienes tu Photoshop en español. Para ello me voy a Filtro y elijo Neural Filters y aquí entonces activo este filtro que se llama Armonización. Lo activo, elijo la capa que voy a trabajar una vez que esté activado, que en este caso es la capa Fondo y fíjate lo que hace. Va a tomar los colores del fondo y lo va a transferir en este caso a la capa de mariposa y ahí lo tenemos. Mira cómo estaba antes y mira cómo está ahora. Si gusto puedo aplicarle mayor intensidad y puedo ir trabajando con lo que es una dominante de color en concreto. Si quiero que tenga más cian o un, un más azul puedo ir jugando con eso, lo cual es bien interesante. Ahí está. Un poquito más magenta. Y ahí lo tenemos. Miren cómo estaba antes. Miren cómo está ahora. Bien interesante lo que es este nuevo filtro. Otra novedad es una propiedad que se le colocó a lo que es la herramienta selección de objetos. ¿Y cómo funciona? Bueno, si te fijas acá, en lo que es la barra de propiedades, tenemos lo que es buscador de objeto, literalmente dentro de la fotografía busca los objetos que se encuentran y aquí podemos hacerle configuraciones de este cambiar el color de la superposición, que haga este proceso de forma eh, automática o que lo haga manual cuando yo le doy un clic acá entre otros, una vez que tengo esto configurado le doy un clic acá, ¡pam! cuando esto para de actualizarse pues simplemente me posiciono y miren como ahí ya lo tiene seleccionado, si le doy un clic aquí, pam, espero que caiga un poquito, pues me selecciona en este caso el sujeto que le doy un clic, o si es este, pam, también lo selecciona, ahí lo tenemos. Esta herramienta tiene una propiedad dentro del, del menú capa Soleil. layer, si te fijas voy a, a capa ahora y elijo enmascarar todos los objetos, puedo aquí por, por ejemplo en este en este grupo, crear una capa de ajuste, vamos a ver de equilibrio, de color y si le hago cambio, mira, el cambio se le aplica a lo que está seleccionado ahí está y bueno, hay otras novedades que tiene esta nueva versión de Photoshop 2022 en la descripción de este video te voy a dejar lo que es el blog oficial de Adobe donde describe todas las novedades y los nuevos filtros neurales de esta nueva versión. Como siempre espero que te haya gustado este video, si te gustó tenemos que te suscribas, que le des like y que compartas y nos vemos en un video más de fotoaprendizaje. Ah, por cierto, déjame en los comentarios qué te pareció mi nuevo traje de bebé. <risa> Demasiado calor da.